Came for you, you were not wanting to. and I don't want it to when I let you so the very fair tengo más de mil cortes profundos en mi interior Yes and Quiero salir de todo esto No puedo más, quiero escapar y hacer lo mejor ¿Qué te ha pasado? ¿No ves cómo me dejaste? ¿Qué te ha pasado? Las mentiras otra parte ¿Qué te ha pasado? Joder, ¿qué te ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Dime cómo puedo ayudarte ¿Tú sabes qué? Hacer esto nunca te hizo bien, buscas apartarte de la gente que te quiere ver, no cometas el error de todo. solo piensa que en esto nunca ganas, llevarás todas las de perder. Quítate la venda de los ojos y conócete, quítate la venda de los brazos, reconoce que haciendo esto me haces daño, solo mírame, no es normal sentir dolor y creer que así estás bien, Faca again, necesitamos ayuda urgente, y lo sabes, no hace falta que te lo demuestre, deja de mentirte por favor, ya no te esperes, tus lágrimas me dicen que en el Fondo Aún te quieres, dejemos de creer que la culpa es del resto Tú te provocaste esto, solo estoy siendo honesto Solo tienes que aceptarlo, deja de poner pretextos El error humano es el nunca ver nuestros defectos Te juro que te entiendo, sé del dolor que te quema Ya son tres años desde que inició toda esta escena No puedo seguir así porque el odio te envenena Tocaste fondo y es hora de afrontar el problema Tengo más de mil recortes profundos en La me mata, la vida me arrebata Ya no puedo más, quiero escapar y hacerlo mejor